Hola bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de una cosa nueva que traigo al canal. Esta vez vamos a reaccionar a resúmenes de películas. Para que no sepa lo que es un resumen de película, bueno, lo dice la, la misma frase, ¿no? La misma, con el mismo conjunto de palabras. Resumen de películas es una película resumida, ¿no? No hay mucho, mucho misterio. Y bueno, la chica que, hay, que ha hecho este resumen estará el, el canal aquí abajo en la descripción. Porque la verdad que se, se tiene pinta de que se ha currado bastante el vídeo Así que se llama la chica el resumen Vayan a darle apoyo que está abajo en la descripción Suscribirse a su canal y etc Y bueno, vamos a ver el vídeo que subió hace dos días A ver cómo, cómo, cómo va esta película, de qué va Así que sin dilación sabes que me puedes seguir por mis redes sociales que la tenéis abajo en la descripción Puedes suscribirte a mi canal dándole al botoncito rojo Y sin dilación que comience este vídeo Pues ya estamos por aquí en el vídeo y vamos a ver eh, cómo, cómo, cómo, cómo se desenvuelve el vídeo, ¿no? Cumpliendo un pequeño favor a su mejor amiga. Vamos a darle. Esta película Perfecto. inicia con una blogger llamada Stephanie. Sus su Blogger. Que Haciendo video reacciones, como yo, ¿eh? Ella le pidió que recogiera a su hijo de la escuela vale. Ocurrió hace okay. cinco días Aún no conocen su paradero Están colaborando con los investigadores Para encontrarla Ambas se conocieron en la escuela Eran muy diferentes, pero eran mm. buenas amigas Ese día, el hijo de Emily Onigui. Quería jugar en la casa de su compañero A pesar de que ella no podía Su hijo le seguía insistiendo sobresala de la casa de papel, papel no sé por qué a su casa, Emily tiene una Quien la que haya muy visto muy sabe a quién me refiero Ella es muy respetuosa Mientras que su nueva compañera Es demasiado vulgar incluso Bueno, ya santa, no se me parece tanto, ¿eh? Ahora, uff ¿Cómo? <risa> un cuadro como bueno es una con, con sorpresa, su ¿no? Murió en un accidente Toma, venga, ño. Su hermano iba de pasajero Se mantiene del seguro de vida de su esposo Stephanie le pide disculpas por haber contado la historia. Okay. Emily responde que las mujeres vale, no vale. pedir disculpas. Si lo hace otra vez, le quitará la costumbre a cachetadas. está limpio. Ojitos. Ojo. Brandon. A y la incomodidad de la bueno, quitada, Llega un poco. Pesa, le cuenta que se conocieron por Nicky, Como es un escritor retirado, Stefani ha leído su único. Ojito, Brandon, eh un galán de, del mundo Ok Vale de la quiebra no a okay. Stephanie le responde que si alguna vez no puede vale. a su niño, ella le podría hacer el favor de llevarse bueno, a su casa, ojito de si ahí. favores, ¿eh? ojito. Respuesta. Perfecto. Al día siguiente, Emily le llama para oh, decirle que es una reunión y no ah, no, podrá no. ir a buscar a su hijo. Bueno, un favorcito, está su bien. Su compañera por fin aparece. Stephanie le toma una foto. Su compañera se enfada, le pide que la borre ahora mismo. ¿No? Le responde que se ve bastante bien. Emily responde que si no la borra, tendrá una orden judicial. ¿No, no? <ríe> por una foto, ya. Recibe una llamada de su jefe. De Tranquila. Ya había llamado anteriormente. Emily le dice que se vaya a su casa y que nunca vuelva a llamarle. Stephanie le pregunta si así le habla a su jefe. Le responde que tiene que ser directa, en especial con la gente poderosa. Si no lo hace, ellos serían igual. Okay. Empiezan a emborracharse hasta intercambiar confesiones. Emily y su esposo, perfecto, vale. Está ahí final hablando, ¿no? Un trío. Ah, bueno, no está guay Coño, joder Normal, ¿no? Al final Un chico llegó al funeral Era muy parecido a su padre Su madre creyó ¿Ojo? que había visto un fantasma Resultó que era su medio hermano Ese día se tuvo que quedar en su casa Era muy tarde para que se fuera Por primera vez estaba sola Ambos cruzaban miradas ¿Vale? por un largo rato había Bueno, ya va, va a acabar en, utilizar, en... ¿En qué va a acabar, señores? Se toda a ver Sabe que no solo fue un beso okay. cuando vemos que tiene razón Su compañera le pide que se lo prometa por Dios vale. Stephanie no le responde nada Emily le dice que le agradan las pervertidas Pasan los días y Emily le vuelve a llamar Necesita que recoja a Niki. Okay. Está en Londres. Otra vez a recoger ¿no? al niño, venga. Se rompió la cadera y tiene que apagar un incendio en su trabajo antes. Le agradece por cumplir sus favores. Al recoger a los niños, le manda varios mensajes a su amiga, decide llamarle, pero no responde. Han pasado varias horas. Niki lo ha Ella no sabe... ¿Te imaginas qué es? que desaparezca? Al día siguiente, Stephanie se pone en contacto con la compañía en la que trabaja su amiga, una empleada le informa ¿Cómo? que se fue a Miami por algunos días, después le llama a Brandon, le dice que Emily le pidió que cuidara a su hijo hace dos días, le dijo que tenía que apagar un incero. Ojo, a se que al final desaparece. Le responde que una vez que sabe que Nicky está en buenas manos, desaparece por un largo tiempo. Vale. Brandon vale, pues acaba de desaparecer, Vale, ojito Brandon que va a casa bueno. Brandon, que es un. galán ¿eh? Vale, la policía en casa, ok. Hace vale. de momento, desapareció. Ahora la policía está en, en casa. Y le pregunta si discutieron antes de que y le están haciendo como una especie de preguntas a ver, para para encontrarla y esa esa cosa. Stephanie okay, vale, bien. Vamos es un buen padre. La gente le pregunta por la familia de Emily. El esposo responde que no tiene a nadie, es hija única. Sus padres murieron cuando era una adolescente. Cuando los oficiales se retiran, ambos siguen hablando. Su esposa es un enigma. Eso fue lo que le gustó de él. Que se va a quedar ahí cerró El... su página de Facebook. Solo porque había publicado una foto familiar, lo dejó todo para estar con ella. No, la verdad que, bueno, no le gustan las fotos a, a la señora, ¿eh? a Emily. Vale, vale, pues se quedan ahí entonces. Perfecto. Ojo. El desayuno, eh. Chua, tiene... Siento sí, mucho, pero el batido ese si tiene... ¡Ojo! Oh, un blog para el para el desayuno, ¿no? Sobre la el batido se tiene una pinta de, de no sé. Fue rara. Sucedido con su, compañera, su asistente responde que no sabe nada. Denis. le dice que cuando Emily no decir algo. Okay, vale, Denis. Denis también parece que, que trabaja en, sin preocupar a los Haciendo una serie de, no sé, Acá se cuela en la de su algo de 50 sombra de Grey, ¿no? ¿eh? Hay una foto de ella sin maquillaje. Ojo, vale, intenta salir sin llamar la atención. Sin embargo, el jefe y su acompañante oh, baby, se vale. percatan de esto. No, Dani, trabaja en el, el anuncio de Invictus. El de Perfecto. Ahí bueno, pero te acaban de pillar, de pero bueno, heavy, eh, la señora Venga, vale, vale, la dejan okay. los a Ok, vale. Okay, vale, está en busca la, la señora esa. Le ayuda con el pequeño, les prepara ok, la cena. Ojo que le preparo También la cena. Un puntito a favor, sí señor. Le Let's go. Sube al cuarto, vale, vienen. Los informes del vuelo vale. Vale. Que no viajó a Miami. Sin embargo, rentó un auto blanco pagó en efectivo por dos días. Es posible que tenga un amante, mandará la descripción a todo el personal del área. Ella tiene una okay, vale. muñeca pues Son llamas con el símbolo de Más o menos están ya... En su blog, un... Más o menos encontrándola, ¿no? Después de publicarlo, un seguidor se contacta con okay. ella, le comenta que vio a Emily, llevaba el vehículo blanco estaba en la gasolinera la caba... y después se lo encuentran ¿La, la policía le llama para informarle Waterfield. que está abandonado okay. en mitad de un lago pasan las horas vale. Stephanie nos cuenta que Otro encontraron blog. a Emily gracias a una seguidora encontraron estaba en el lago hace su velorio y todos lamentan la pérdida de Emily pues si estaba, sí la encontraron el hijo de Stephanie le dice a su amigo Chío. que no se preocupe su madre está en el cielo Nicky se claro que sí, está en el cielo Toma, venga. Venga, Oye, Oye, oye, oye, oye. Inútil. Toma, inútil, venga. Venga, Venga, venga, venga, lo estás llevando. eh? Se oye. ay, Brandon Ay, Brandon le no Ahí, Brandon. Empiezan a besar ¡Brandon! A besar, ¡Por Dios. Dios! ¡Por Dios, Brandon! ...para respetar los términos de la plataforma. Al día siguiente, el detective aparece. Míralo, detective ahí está. Su amiga estaba deprimida, responde que sufre sí, una buena vida. Sus vecinos comentan que peleaban muy seguido. Stephanie responde que tenían sus diferencias. El reporte de la autopsia reveló que vale, tenía perfecto. un hemorragia severo en el estómago. Más o menos, bueno, que, ya ya saben que que murió, pero ya era la autopsia. entre los dedos de los pies. Okay, bueno, bueno droga su y alcohol y más Emily nunca le contó que se drogaba. Ok, güey. Si pues. Se, póliza de vida por 4 millones se acaba de pinchar al novio. Al novio de su amigo. Bueno. Al fin. Al fin el pibito ya. Bueno. Se ve que tenía ganas, ¿no? Chaval, ojito. Vale, está yendo a la oficina de Emily. Bueno. Llega la hora te la de la hizo escena. Te la hizo por lo que hicieron en la escuela. A ver. Nicky responde que vio a su madre. ¿Cómo? Estaba parada afuera del muro del campo. Le dijo que saludara a Stephanie. Su amigo también la vio. Stephanie les dice que no tolera mentiras. Nicky se enfada y se va corriendo. Fantasma de la madre, no la par de Nikki, se encuentra la pulsera que le había regalado a su compañera, Stephanie le dice okay. a su nueva pareja que se siente el olor... Vale, ahora no son pareja, vale, perfecto, dice bien. Que es muy probable que lo haya agarrado del botiquín, le muestra el brazalete okay. que le había regalado, responde que odiaba las pulseras hechas con materiales no preciosos, quizás se lo dio a él después de que se lo regaló. Ambos vale con su con sus ojos, no le gustan la, la, la junto eso tatuaje ¿no? junto con el anillo que le robó a su madre a Ay, que Oye a era la grandón ella tuvo en toda su vida. por favor Emily fue a Londres a conocerla al paso de ok vale días, le está contando ya la historia la de, de Emily apareció, su madre se volvió loca por encontrarlo regresaron de su viaje Emily le enseñó el anillo que estaban buscando Brandon pensaba que se lo iba a devolver, pero, pero él no. tenía otros planes. En no este, ya pinta. Ambos tuvieron relaciones en el baño del hotel. Bueno. Nueve meses después, perfecto. Estaba muy amarrado a ella, mandándole, venga. La mujer que nunca pudo descifrar en su relación siempre estaba okay. preocupado. Ni siquiera podía llegar a dormir. Con Stephanie es diferente. Ella ha cambiado su vida. Hasta empezó a escribir de nuevo. Le propone que se enamore con él. El escritor, escritor, vamos. que es muy pronto, le pregunta por la póliza de los 4 millones. Brandon responde que cuando Emily supo que estaba viviendo del seguro de su esposo, creyó que necesitaban pólizas por el bienestar de Nicky, todo gracias vale. a ella, le sigue insistiendo a que se muden juntos. Stephanie le da un beso y le dice que a partir de ahora, vivirán juntos. Ojo. Se dispone a guardar toda Perfecto, la, la compañera. Pero cuando regresa, la ropa se encuentra en el mismo lugar. ¿Cómo? Que antes Empieza a grabar un blog, blog en el cual menciona que hay vida de blog, su de muerte, Le le unas palabras Otro blog, venga. ¿Cómo? Fue Emily. Nada, nah, el espíritu sí, lo tiene pegado. ¿Te pegaron el espíritu? Que Uf. El bienestar de ella. Venga. Cuando recoge a los niños de la escuela, Nikki le entrega Toma, una carta un sobre. Su a ver Estefana ay ay ay, ay Dios mío. Uff. la casi un Uf. Dentro de la carta venía una foto de su, Los niños, de su eh. pareja. A la par Brother la Fucker pervertida. dice, "Sí, señor." En ese momento, oh, un número desconocido. Resultado. Resulta que se trata de Emily. Le dice, que es una pervertida? ¿Qué el color de su vestimenta? ¿Qué? ¿De le está... Que Emily le llamó por ¿Está vivo o está muerta? Nada, nah, eso no. Nah, yo creo que es el. Recomienda que se tome un medicamento o algo de la, la cabeza, cabeza, cabeza de los niños o vete a Vamos a ver. Como si fueran amantes, yo creo que. que... Si Nada, eso es, el es imposible. De su hijo, ella responde que ella es está. Mujer. ¿Le pasó algo en la, de la cabeza o algo? ¿no? Su pareja se lleva a ok, su para tener una charla Vale, eso era un flashback. Okay. Vale, pues perfecto Ahora se lo está contando Bueno, a ver Es cuando se lo contó a Ella es la que está muerta ahora Esa, Emily Perfecto Eh, pero Les está molando el, el vídeo Coméntemelo ahí en los, en los comentarios si, le, si, les está, si les está gustando Venga, un beso así por la cara Vale, esa es nueva ¿Cómo se llama? Diana Diana Perfecto que ese no Me gusta que te pongan los... Que te pongan lo, los nombres, ¿no? Porque te vaya guiando de... De, de quién está hablando y esas esa cosas La verdad o sea, es pinta, ¿no? O sea, pinta, imagino yo, porque vamos Tiene... Ok, vale Bueno, la caja es caja perfecta ahí. Ojo, le da una, una, una camiseta verde Le da una camiseta verde el lago Ojito que vaya al lado ahora. ¿no? Imagino, ¿no? Tiene toda la pinta, la verdad. A ver. Le llama a su pareja, le dice que tenía razón. Solo es una etapa de duelo. Ha sido muy estresante para ambos. Ok. Vale. Oye, días de descanso, vale. Al llegar al lago Squad, bueno, bueno, es un detective, ¿no? Pero antes, necesita ver el álbum de los invitados. Así consigue llegar al cuarto en donde ¿Vale? guardan las fotos. Perfecto. Descubre que hay dos niñas gemelas llamadas Esperanza y Fe. En la contraportada, se encuentra McClendon. el hombre de la familia McLanden que había hecho un donativo al campamento, okay. les llama y logra obtener la dirección al llegar. Se hace pasar por la chica de la limpieza. La outfit limpieza. No eh? Nada y la deja outfit pasar. eh limpiadora. Vale Venga, un cuadro de las gemelas. que vale. la le pregunta a meter salir. Yo. Un blog. Toma vlog un... me meten en escopetazo. <ríe> Resulta que la chica ¿Qué? que está viendo el blog es la misma Emily. En todo este tiempo ¿Cómo? seguía con vida. Ella se enfada ya que ¿Qué? su compañera está indagando sobre su vida. Posteriormente, Brandon se reúne con su esposa. Este le pregunta el por qué su muerte. Emily responde que había cuatro millones de razones. Lo hizo por su hijo Nicky. No podían oh, vivir de sueldo por el resto de sus vidas. Ella le reprocha por haberse acostado con su mejor amiga. Si no le contó Que está viva si No sabe guardar secretos ¿Cómo? Tuvo que esconderse Hasta que el dinero Estuviera asegurado El problema es su amiga Ya que podría arruinar Sus planes Saca una eh... pistola Y le pregunta Si piensa en ella Ay Dios relaciones con su Brandon Brandon responde Que siempre lo hace Solo fue una cosa De una noche Emily dispara Pero resulta Que el arma No está cargada Te salvaste Brandon Se Dice que es una loca Antes de ir <ríe> le propone Chua. que tengan relaciones en el baño del restaurante. Brandon. Al regresar a la casa. Por poco te la llevas. Stephanie una trabajadora de la Stephanie póliza. no sabe que. Stephanie le cuenta. Stephanie no se sabe puede poder que está viva, ¿no? El lago, Podría ¿no? ser el de su hermana gemela. Brandon responde que si estuviera viva, vendría a ver a su único hijo. La trabajadora del oh. seguro menciona que antes de poder pagar la póliza, ella debe investigar. Vamos a ver. En medio de un blog se reúne con su compañera. Aquí le cuenta que eran trillizas llamadas Esperanza, Caridad y Fe, pero que Vale, ahora, ahora se, se enteró están las dos juntas. También le cuenta okay. sobre la noche del incendio. Vale. Decidieron quemar la casa. Quemaron la casa como bueno, antes de despedirse, se hicieron el mismo tatuaje, ambas se separaron para tomar diferentes caminos. Ok Después de varios años están ahí en, hablando, ¿no? Y están explicándole las tenía cosas una mala vida, la amenazó okay. con contar todo sí. lo que ocurrió cuando eran adolescentes. Para guardar su silencio Le pidió un millón de dólares Emily le prometió que vendería la casa Para conseguir el dinero No quiere arruinar Entonces el cuerpo de la hermana, la hermana. Ok, para vale los Pero ¿y cómo llegó al...? Su hermana le recomendó pasar tiempo en el lago Emily la abraza y comienza a ahogarla Así, así, así llegó, claro Emily no le cuenta Vale, nada. bien, vale, vale Ya me enteré de ya de eso Ok Cuando se despertó en la mañana Estaba sola La buscó en la cabaña pero no encontró nada ¿Vale? Se metió al lago y descubrió su cadáver Venga Se lo contó a su pareja y le dijo que planeara todo Era una buena oportunidad para salir de sus deudas Y tener una buena vida Stephanie responde que es una mentirosa patológica Por lo que Emmy Reproduce una grabación es el momento en donde se da a de ¿eh? que su amiga era solo para una noche, así ¿Ojo? Stephanie se une para incriminar a su esposo. Le pega un tiro, manipula algunas nah. evidencias para que los investigadores sospechen no, sé, no pasó Estresado se dirige a la casa de ¿Ojo? Stephanie, pero a ella ver. le dice que se tiene que ir o llamará a la policía. Venga. En una escena, vemos a Emily lanzando una llave inglesa para que caiga en su rostro para ¿Qué hace? Seguido, ¿Qué hace? A autoridades a declarar en contra de su pareja. Oye, oh yeah, oye. Oh ¿Fue ella obligó a fingir su muerte para reclamar todo el dinero de la póliza cuando Brandon llega ¿cómo? a casa? Te la acaban de ceberandón, te la acaban de ceberandón, corre. De mientras tanto, Stephanie graba su último blog. Brandon, sacadamente, les pide perdón por lo que tiene pensado hacer. Se suicida. No me lo puedo creer. Ahora se pregunta con, con ellos, saca un revólver y les dice que se siente usada. <tose> Ambos Ahí dio. Dios. Un fue una muy buena persona. Al final Emily le dice que se acostó con su esposo y arruinó todo su plan. Acá ¿Cómo? empiezan a discutir enfrente de él. Brandon. Brandon le dice Te vas el pozo. que el arma, piensa matarlo y decir que los quería atacar. Emily le responde que no hay necesidad de matarlo Brandon te va por el pozo, eh Stephanie cree que A ver Venga Pon A le ver, toma, a venga inocente, ¿Qué hace? Y Pero, dispara Pero dispara a la otra Pero dispara a la otra ¿Qué hace? ¿Cómo? Por un momento le convenció su actuación Stephanie responde que confesó todo. Emily le muestra los audífonos cortados. 100% real, no fake. ¿eh? Saca una pistola real. Ay dios. Pasar por ella y envió a los oficiales a otra casa. No pero no los mates, ¿no? Espero. No, no. Sabe cómo manipular el sistema. Solo está dejar una escena como si fuera un asesinato y una privación voluntaria, ¿Eh? Brandon le dice que siempre ha sido una loca. Emily le su hombro, adiós, le dice no adiós, de... Brandon. Te la llevaste. Acabar con la una pervertida será muy fácil. Ella le no revela que se encuentra en vivo. Le enseña la cámara y le venga. dice que salude a sus seguidores. Venga. Emily se va corriendo. Chijo, te la acaban de hacer. Emily se y Mira, a punto sí. Toma, venga. ¡Hasta la próxima! Mira, el que le acaban de entrar a la policía en la casa. A la zona y se <risa> Llévate a Emily. Vale, bien, bien, bien. ¿Ya está? Pues sí, señor. No, normal. Vaya serie, niño. Vaya serie se acaba de montar en el canal de YouTube. Increíble. Qué vidiazo. La verdad que me parece increíble este vídeo, ¿eh? O sea, me parecen muy buenos los vídeos de, de resúmenes porque... Coño, eh, te está explicando una, una, una película de en 20 minutos, o sea, increíble Bueno, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad que a mí me ha parecido increíble Yo creo que voy a traer más, más resúmenes de estos porque están bastante, bastante guapos Así que ya sabéis que tenéis el canal de la chica del resumen abajo en, el, en la descripción Para que, aunque sea un, un follow ahí, es que de verdad eh, se aburra bastante este vídeo Espero que te haya gustado este vídeo, dale like, suscríbete y hasta la próxima Chao